Sebastián de Arauco, tres enfoques sobre la reencarnación. Segundo enfoque, 3.3. Destinos. Siguiendo los dictados de la razón, en el análisis de los dos capítulos anteriores, vislumbramos una continuidad causal y consecuencial en el devenir de nuestras vidas. Dicho de otro modo, somos los forjadores de nuestro propio destino, pues, en las actuaciones de cada día, con nuestros pensamientos y sentimientos, estamos creando fuerzas mentales y anímicas que actuarán en nuestro favor o contra nosotros, para un futuro de dicha o desdicha. Nota de pie, 1, de aquí la necesidad del conocimiento de las leyes que rigen la vida, pues, si los humanos conociesen de antemano el resultado de sus malas acciones, de cierto que muchísimos no las cometerían. Fin nota de pie. Basados en la lógica de los fundamentos expuestos y en la diversidad de aspectos y condiciones humanas, podemos afirmar que, todos los humanos venimos al mundo ya con nuestro destino. No obstante, el destino por adverso que sea, puede ser modificado mediante el propio esfuerzo, pues, destino no es fatalismo ciego, sino un determinismo de las causas. Sin embargo, hay ciertos aspectos del determinismo de la ley de consecuencias, que fatalmente han de suceder, Siempre y cuando el individuo no restablezca voluntariamente el equilibrio violado o alterado con sus acciones contrarias a la ley, conscientemente en el pasado, la ley ofrece al ser espiritual, el tiempo necesario para su reajuste voluntario, pero, llegado al límite marcado por la ley, ésta actúa, produciendo el reajuste indispensable para mantener el equilibrio psicocósmico, del propio ser, lo cual se efectúa por medio del dolor purificador. Así vemos en los tiempos actuales esos cambios bruscos de fortuna, como el caso de Cuba y otros, personas, familias a quienes todo les sonreía, viéndose desposeídos de sus bienes con los cuales contaban para su vejez, muchos otros aspectos de desmoronamiento económico social, así como enfermedades incurables y hasta accidentes fatales, que nos llevan a la conclusión de que los afectados llegaron al límite marcado por la ley. Cada uno de nosotros es el heredero forzoso de sus propias conquistas en el pasado, así como de sus errores. Con nuestra actuación en el pasado, hemos creado las vicisitudes que componen nuestro actual destino. Y con nuestra actuación presente, crearemos nuestro destino o predestinación futura. Los que ahora se encuentran ocupando altas posiciones, pueden descender a bajas condiciones sociales en su próxima vida o vidas futuras. Así... El despota renacerá esclavo o para ser un inválido u otras modalidades dolorosas. La mujer altanera y envanecida por su belleza, renacerá en un cuerpo feo, y hasta deforme y achacoso, según las causas, a fin de superar su vanidad y soberbia. El ocioso, renacerá en los ambientes de vida dura y difícil, a fin de despertar su espíritu y sacudir la molicie, que es un impedimento de progreso. Quien haya hecho padecer, vendrá una vida de dolor consecuencial con sus propias acciones en el pasado, porque, el porvenir es la consecuencia del presente y del pasado. La riqueza ociosa conducirá a una vida futura de pobreza, mientras que el trabajador industrioso y esforzado en la vida presente, está creando las bases para una vida futura de grandeza. El estudio y el trabajo desarrollan las facultades mentales y capacitan para mayores realizaciones en el futuro, y aún en la vida humana actual. Las vidas difíciles que no encuentran calma y de las que parece huir toda felicidad, son reajustes, son las que van pagando las maldades cometidas en esta o en otras existencias, porque las diversas vidas humanas de cada ser espiritual, son solidariamente responsables entre sí. Pues, si bien las personalidades pasadas o cuerpos carnales fueron diferentes, el espíritu es el mismo y por ende responsable. ¿Cuántos de los ricos inescrupulosos insensibles al sufrimiento y a las miserias humanas en sus pasadas vidas, les vemos hoy en cuerpos lastimosos mendigando la caridad pública. Y, hay, de los grandes de hoy que abusen de su autoridad o superioridad circunstancial, porque renacerán pequeños, cerca de los mismos con quienes se han abusado, engañado o despojado, renacerán para reparar sus errores. Tenemos, por ejemplo, el caso de antiguos burgueses egoístas que, Condenados a renacer en la misma condición de aquellos a quienes antaño explotaban, les vemos hoy convertidos en esos obreros inconformistas, factores de huelgas, subversiones y desórdenes, porque un vago instinto les hace insoportable su nueva situación, los ociosos y maleantes, los embaucadores, los abogados que, por medio de triquiñuelas de procedimiento jurídico despojan a otros, aquellos médicos que, mirando tan solo su conveniencia. Desatienden y hasta abandonan a pobres criaturas porque no pueden pagar, aquellos médicos funcionarios, que insensibles al dolor humano descuidan al enfermo por no molestarse, profesores, que no cumplen con la responsabilidad asumida al aceptar la alta misión del magisterio, en cualesquier de sus grados, pseudoapóstoles del cristianismo y practicantes de simonía, etcétera, etcétera qué dolorosas expiaciones están generando. Muchas inteligencias son veladas por la expiación. Bajo mezquinas y penosas apariencias, y aún en los idiotas y en los locos, grandes seres ocultos en la carne, expían un pasado de errores y a veces temible. El ciego de nacimiento o a temprana edad por accidente, nos indica que encarna un espíritu arrepentido y decidido a sufrir en sí mismo el daño de haber privado de la vista a otro, como en los casos de la antigua Inquisición o venganzas ruines, por ejemplo, u otra falta grave que da motivo a esa expiación, a fin de limpiar su alma, por el dolor, de ese magnetismo del etéreo que no le permite avanzar en su ascensión espiritual, el mudo, que encarna al que usó la palabra para calumniar o traicionar, con lo cual hizo sufrir, el manco, el cojo, el paralítico, etc., son demostraciones visibles y elocuentes de sus faltas anteriores. Ciertas enfermedades congénitas y falta de salud desde la infancia, suelen ser consecuencias de vidas anteriores de desorden y despilfarro de energías. Son destinos dolorosos, consecuencias del mal uso de su libre albedrío. Todas esas vidas oscuras, atormentadas, dolorosas, son crisoles en que el alma se despoja de sus impurezas, donde las pasiones bajas se transmutan poco a poco por divina alquimia, en pasiones elevadas de bien, pero, por la falta del conocimiento de las leyes que rigen la vida, en muchas de las veces se revelan, con lo cual impiden el proceso depurador, catarsis, como será explicado al tratar el próximo capítulo sobre el dolor, pero, pasado el periodo de prueba, ya en el plano extrafísico, aprecian que esa vida de dolor no ha sido estéril y sí beneficiosa, tengamos compasión de esos seres, ya que son espíritus arrepentidos, ayudémosles, con amor, a pagar sus viejas deudas, aunque sea con un pensamiento de compasión y cariño, siendo Dios, amor supremo, que solo por expansión de su amor dio vida a cuanto existe, sin pedir ni esperar de sus criaturas sino que sean felices eternamente, y para cuyo objeto ha creado leyes sabias, y que con harta frecuencia violamos, se deduce que, el dolor noroeste es enviado por él, sino consecuencia de nuestros errores en el pasado, del dolor sembrado por nosotros conscientemente. Son las transgresiones, las faltas en contra de la sublime ley universal del amor, las que atraen al alma dolorosas consecuencias. Asimismo que, las obras de amor, grandes o pequeñas, son las que atraen mayor felicidad y progreso. Todo bien, todo esfuerzo que hagamos desinteresadamente con amor en beneficio de alguien, no se pierde. No importa que hayamos recibido ingratitudes y hasta traiciones, pues la ley todo lo recoge y nos lo devolverá tarde o temprano. El tiempo, tal como lo entendemos en la vida humana, no existe en la vida eterna del espíritu. Reconstruir por la fraternidad y el amor todo lo que destruye el odio de los hombres, es y será siempre la obra que salvará la humanidad. La superioridad de nacimiento de ciertos seres, es el resultado de sus obras anteriores. Somos espíritus más o menos jóvenes o viejos, hemos vivido múltiples vidas, hemos probado los placeres y dolores, la riqueza y la pobreza, hemos pasado por vidas de esclavos y de amos, avanzando siempre hacia más elevados destinos. La riqueza proporciona magníficas oportunidades de estudio, permitiendo darle al espíritu una cultura más amplia, y pone en sus manos los medios de aliviar a sus semejantes de los sufrimientos de la miseria y contribuir a su mejoramiento. Por desventura, la generalidad de las gentes presionadas por el egoísmo y por las atracciones del medio ambiente, no piensan más que en sí mismas, por desconocimiento de las consecuencias. La riqueza, endurece, con harta frecuencia, el corazón humano, impidiendo escuchar el llamado del espíritu que se manifiesta por medio de esa sensación de compasión y lástima. No escuchar ese llamado, es desperdiciar una magnífica oportunidad de progreso. Y el progreso en una existencia, da derecho para nacer bajo mejores auspicios, lo que proporciona una vida más feliz. Y cuando ese progreso haya llegado a cierto grado, será para vivir en plena luz, sin las alternativas de la vida y de la muerte en los planos físicos. A medida que el ser humano avanza en su eterno camino de ascensión, su inteligencia y demás facultades se desarrollan como consecuencia del ejercicio de su mente. Así como nuevos y más amplios horizontes con nuevas experiencias y nuevos conceptos se presentan ante el que le atraen. Es la ley universal del progreso que le llama, que le invita a avanzar en su eterno camino de ascensión, pero, no siempre el individuo responde a este llamado. En las más de las veces, cede a las atracciones de su medio ambiente circundante, siendo arrastrado por el espejismo de las sensaciones, y se estanca, retardando su progreso. Pero como el estatismo es contrario a la ley, ésta actúa de un modo noroeste siempre agradable, y por medio de circunstancias que los humanos denominamos adversas, le conduce amorosamente, como hacen los buenos padres con sus hijos, hacia el ejercicio de sus facultades, obligándole a la solución de dificultades y superación de obstáculos, con lo cual se capacita para mayores realizaciones, contribuyendo con ello a su propio progreso y evolución. Concluiremos insistiendo en que. La condición de nuestra vida actual es el resultado de nuestras vidas precedentes, porque todas las vidas humanas del espíritu, son solidariamente responsables, ya que la ley actúa sobre el ser espiritual, que es siempre el mismo en sus sucesivas encarnaciones. Como fue expuesto en el capítulo anterior, toda acción, buena o mala, es siempre libre en sus orígenes, pero no después, ya que de inmediato pertenece al determinismo de las causas, que impone las reacciones consecuenciales. Y así, el bien o el mal que hagamos, ya de hecho ya por pensamiento, por ser el pensamiento una fuerza poderosa, o de palabra, recaerá sobre nosotros mismos en forma de alegrías o dolores, creando destinos felices o desdichados. Destinos dolorosos y difíciles No siempre los destinos o predestinaciones dolorosas y difíciles, son consecuenciales de faltas pasadas. Los hay también voluntarios, como vía de un más rápido progreso del espíritu. Por ello, podemos clasificarlos en dos grupos, voluntarios y compulsorios. Voluntarios, son aquellos que voluntariamente optan por una vida dolorosa o difícil, a fin de progresar más rápidamente. No todos los que sufren son culpables en vías de expiación. Algunos, son seres que, sin ser culpables pero ávidos de progreso, escogen vidas penosas y laboriosas a fin de acelerar su evolución y desarrollar más rápidamente su inteligencia y fuerza volitiva, o en misión de amor fraterno. Entonces, el ser espiritual, el yo pensante, planifica un programa antes de encarnar, de enmiendas y realizaciones a desarrollar más rápidamente su inteligencia y fuerza volitiva, o en misión de amor fraterno. Y estos, como humanos, Pueden distinguirse por su gran bondad y resignación y afán de servicio fraterno. Compulsorios, son aquellos que, como consecuencia de sus errores, según dejamos expuesto, llega el momento de saturación, del tiempo máximo que la ley del libre albedrío concede para la rectificación voluntaria, y el alma es sumergida en una turbación para renacer en un nuevo cuerpo y en el ambiente propicio para la depuración y sensibilización de la misma, pues, el dolor a más de función depuradora, catarsis, también sensibiliza el alma. Esto acontece con los seres poco o medianamente evolucionados, que son una grandísima parte de nuestra humanidad, pero no así en los casos más evolucionados intelectualmente pero no moralmente, digamos, de almas endurecidas. Son los que, como humanos, manifiestan una inconformidad notoria y, a veces, rebeldía. Nota de pie, 2. El alma o cuerpo espiritual puede reducir o disminuir de volumen, y puede también dilatarse aumentándolo, por contracción o expansión de sus vibraciones magnéticas, mediante el uso del poder de la mente. Fin nota de pie. Estos, arrepentidos de sus graves errores y maldades, torturados por las acusaciones de su propia conciencia superior, que en cuadros fluídicos, al igual que en un cinema, les presenta sus maldades y los sufrimientos causados, sin poder esas almas librarse de esas visiones torturadoras, ya que son proyectadas por su propia mente, llegan a un estado de desesperación en el astral inferior, y claman intensamente librarse esa tortura. Son seres evolucionados intelectual y volitivamente, pero que han vivido en el error y en la maldad, y estos clamores, ondas pensamiento, son captadas en las esferas superiores, en donde los seres que las habitan vibran en amor fraterno y vienen en su auxilio, haciéndoles ver que su condición es consecuencia de sus propias obras. Con lo cual generalmente comienza en ellos el arrepentimiento. Cuando este es verdadero, y a los seres superiores no se les puede engañar porque pueden leer en su mente como en un libro abierto, comienzan entonces los preparativos de rescate de ese plano de sufrimiento, astral inferior, y preparación para la redención de sus errores y maldades, por medio de una de esas vidas de dolor depurador. En esos casos, no están obligados a aceptar. Es decir, no hay más compulsión que la propia conciencia, pero sintiéndose fuertemente atormentados, aceptan gustosos como un medio de liberación. De aquí el gran número de subnormales y minusválidos. Empero, como las solicitudes son siempre mayores que las disponibilidades, ya que para estos casos se requieren condiciones biológicas especiales y expiatorias de los padres, esta espera les es motivo de sufrimiento. No es tan fácil conseguir una oportunidad para reencarnar, y más se dificulta con la práctica tan generalizada de los anticonceptivos y los abortos. En el interín de una oportunidad para reencarnar, son invitados a colaborar en obras de bien, pues también en el plano extrafísico puede practicarse el bien o el mal, de ayuda en las múltiples formas de necesidad humana, con lo cual su tormento comienza a atenuarse y hasta puede llegar a extinguirse, si en su alma prende la llama del amor fraterno, destinos creados en la vida presente si bien todo lo expuesto tiene pleno fundamento, no incurramos en el error de echar toda la culpa al destino o predestinación, de nuestras actuales desventuras, porque, en las más de las veces, se deben a errores en nuestra vida actual, tales como desidia, falta de esfuerzo, descontroles emocionales, vicios, bajas pasiones y otras imperfecciones del carácter, factores negativos estos que arruinarán el destino más prometedor. Para demostrar el fundamento de esta tesis, vamos a analizar, desde un ángulo psicológico, una de las imperfecciones del carácter, que menos atención recibe de los afectados y que es causa de desventuras e impedimento de éxito en la vida. La ansiedad. La ansiedad, es un estado emocional manifestado en forma de tensión nerviosa, síntoma aparente, que puede llevar al afectado a la angustia y hasta la desesperación, si no se sobrepone a ella. La ansiedad, presiona la mente, envolviéndola en una maraña de vibraciones magnéticas que impiden discernir con acierto y llevan al afectado a cometer errores muchas veces graves. Y la ansiedad sostenida, lleva a la impaciencia, exaltación y angustia, estado aflictivo, todo lo cual ocasiona un derroche considerable de energías psíquicas y nerviosas, causando estragos en el sistema nervioso y glandular, y por ende en la salud. Nota de pie, 3. Demostrado está ya por la ciencia médica, el efecto que en la salud del cuerpo, y nosotros decimos que también en la salud del alma, producen los estados afectivos y emocionales. La ansiedad, angustia, rencores, malquerencias, etc., sostenidos, son causa de alteraciones en el metabolismo así como en los sistemas glandulares y nervioso produciendo diversos estados enfermizos y psicopatológicos. Ciertos sectores de la medicina, sostienen ya, que estos estados influyen en la erosión de la úlcera estomacal y el cáncer, pero, debemos aclarar que no son causa. Fin nota de pie. Y cuando se torna crónica por falta de autocontrol, mantiene al afectado en un estado aflictivo doloroso, que puede conducirle a estados depresivos de temor, miedo, duda desaliento y hasta desesperación que le invalidan para triunfar en la vida y puede arrastrarle hasta el suicidio. Y en el hogar, esta imperfección del carácter, tanto en el hombre como en la mujer, hace estragos. Aun cuando lo expuesto pertenece al campo de la psicología estructural, lo incluimos aquí con el único objeto de demostrar que, la mayor parte de nuestras desventuras se deben a nuestras imperfecciones y errores, y no a destinos prefijados. Toda imperfección es perfectible, y esto es axiomático en psicología, y para alcanzar la perfección, meta a la que todos tenemos que llegar, necesitamos muchas y muchas vidas, pues, en cada una vamos dejando algo negativo y adquiriendo algo positivo, tantas vidas como sean necesarias para alcanzar la meta. De aquí, la necesidad del esfuerzo en la propia superación, predestinación y fatalismo una vez hoy a una persona esta frase, bueno. Este es mi destino, ¿qué le voy a hacer? No puedo luchar contra mi destino, craso de error. Destino, repetimos, no es fatalismo ciego. Hay sí una predestinación en la vida de todo individuo, pero esto no es fatalismo. Todo destino puede ser modificado, todos podemos sobreponernos a nuestro destino aparente mediante el esfuerzo, ya que nadie conoce con precisión su verdadero destino. Todos podemos modificar un destino adverso en favorable. Si no total, al menos parcialmente, mediante el esfuerzo propio. Todo individuo puede transmutar un destino adverso en favorable, mediante el propio esfuerzo. Toda persona puede triunfar en la vida, si se propone y firmemente se determina a triunfar y pagar el precio del triunfo. La historia de nuestra humanidad está llena de ejemplos. Lo que acontece, generalmente, es que son pocos los que están dispuestos a pagar el precio del éxito. Por eso son pocos los triunfadores. Los más ni piensan en ello, o esperan que la suerte, en la lotería, o andan afanados con las quinielas. Necesario es reconocer que no todos los humanos tenemos las mismas capacidades. Pero, triunfar tampoco significa alcanzar todos una misma meta. No obstante, quien se proponga firmemente triunfar en la vida y hacer el esfuerzo necesario, jamás fracasará. No llegará tan alto como otros con mayor capacidad intelectiva y volitiva. Pero, jamás fracasará. Y este fundamento psicológico es aplicable en todos los campos de la actividad humana, inclusive en la superación de las imperfecciones del carácter. Más de uno de los lectores arguirá que, esta tesis no concuerda con la expuesta al tratar la ley de consecuencias o de causa y efecto. Juzgado así, a la ligera, quizá. Pero, si meditamos y profundizamos, veremos que concuerda plenamente. Veamos, la mente, es un foco de energía. Y el pensamiento, producto de la mente, es una fuerza creadora que, por ley de afinidad, atrae fuerzas de la misma naturaleza. Y estas fuerzas mentales bien dirigidas, puestas en acción al servicio de un objetivo, realizan prodigios. Necesario es conocer que, diariamente, con nuestros sentimientos y pensamientos, que nos llevan a las actuaciones, estamos modificando nuestro destino, para mejor o para peor y lo expuesto va dirigido especialmente hacia aquellos que, por falta de esfuerzo, arrastran una vida penosa. Sostendremos esta tesis, con el siguiente ejemplo, dos jóvenes adolescentes con la misma preparación escolar, comienzan a trabajar en una factoría como obreros aprendices. El uno, al terminar su trabajo diario, asiste a alguna de las muchas clases nocturnas que hoy existen o toma alguno de los cursos por correspondencia, si viviere fuera del alcance de estos centros de enseñanza. Y en unos años, puede graduarse en alguna de las ramas técnicas, con lo que se capacita para puestos de mayor responsabilidad y remuneración a la vez que ascender de categoría en su empresa u otras. El otro, al terminar el trabajo se va a la tasca a tomar unas copas con alguno de sus compañeros, o al café con otros, a charlar sobre aquel gol del último partido, o hablar tonterías, o echar una partida de algo, etc. Con lo cual se embrutece más cada día. Al cabo de 10 años, la posición de estos dos jóvenes, será la misma. Ciertamente, no. El uno, hizo el esfuerzo, el otro, no ambos modificaron su destino, cierto. El uno para mejor, el otro para peor. No obstante, necesario es reconocer que todos venimos a la vida con un objetivo, con un destino, con un programa a realizar, si bien este pueda ser modificado para mejor o para peor, aun cuando, generalmente desconocemos nuestro destino, podemos descubrirlo mediante la introspección, el autoanálisis, por medio del cual nuestro ego nos guiará. La ley, que es amor, concede al espíritu el tiempo necesario, siglos y milenios, para que, voluntariamente y a través de las vidas sucesivas, rectifique sus errores y pague sus deudas por medio de la práctica del bien y del amor fraterno. O sea que, la ley da a cada ser espiritual múltiples oportunidades, según su grado de evolución, para rectificar rumbos y voluntariamente saldar deudas contraídas. Pero, en vez de esto, el individuo, generalmente, continúa en sus errores, desoyendo el llamado del ego interno que, por medio de sensaciones que denominamos la voz de la conciencia, le indica el verdadero camino a seguir. Entonces, la ley que es amor, aunque incomprendida por muchos, proporciona al ser espiritual una vida de dolor, depurador del magnetismo del etéreo, de los fluidos groseros que impregnan su alma y no le dejan ascender en la escala del progreso. El dolor, purificación suprema, cual horno que derrite los elementos impuros, envidias, deseos de maldad, orgullo, egoísmo, sensualismo, etc., Prepara al alma para su ascensión.